Acompañado de todos los fieles, autoridades, presentes de nuestro pueblo, de Pálico y toda la comuna. Nos alegramos en esta mañana porque es la alegría que Dios nos ha traído, primordialmente para nuestro pueblo de Párico, celebrar año tras año el día de San Juan el Bautista. Y, y este es el ejemplo que nos ha dejado primordialmente este santo santo de Dios ¿no? que un día en nuestro Perú y a nivel mundial se festeja a San Juan el Bautista 24 de junio ¿no? y, y una de las cosas tan importantes es el que preparó los caminos del Señor antes que llegara el Mesías, ¿no? Por eso se dice el precursor del Señor, el que prepara los caminos de la llegada del Mesías, de la llegada del Salvador, de Jesús, ¿no? El que va, el que va a pedir el mismo Jesús el bautismo, ¿no? El mismo Jesús le dice bautízame tu padre, ¿no? Siendo Dios, ¿No? Jesús, ¿cómo le pide a Juan que lo bautice? ¿No? Porque él es, digamos, aquel profeta, ¿no? De, El que preparó a muchas personas también, ¿no? Antes de la llegada de Jesús, ¿cómo los prepara? ¿Por qué se le dice San Juan Bautizo? Porque él bautizaba a mucha gente solo con agua. ¿no es cierto? Por eso él dice, detrás de mí, el que viene detrás de mí nos bautizará con el fuego del Espíritu Santo. Ni siquiera soy capaz de, de sacar el calzado de sus pies, ¿no es cierto? Porque Él nos va a bautizar como Dios, no solo como hombre, sino como verdaderos verdadero Dios. ¿No? Yo ahora yo les bautizo con una preparación para que reciba al Mesías al Salvador. Por eso es que nosotros presenciamos a San Juan en este día en su fiesta central. Pero qué cosa nos enseña San Juan? San Juan nos enseña el enamorarnos de Dios, el querer, el bien, como le decía anoche. Nosotros queremos salvación eterna. La gloria de Dios, en esta vida debemos vivir como buenos cristianos, como buenos siervos, como buenas autoridades, como buenos hijos de este pueblo, de la comuna. ¿no? Hay que vivir en gracia de Dios. Muy bien. Vamos a ponernos de pie, ¿ya? Muy bien. vamos a hacer nuestras renuncias a Satanás. Te pedimos por todos nuestros gobernantes de nuestro Perú, en especial de nuestro pueblo de Paya, por nuestro señor alcalde, por todos los que dirigen este pueblo, para que puedan seguir haciendo un progreso para cada uno de nosotros, en especial con sus obras, con sus actos. Con su ejemplo de vida. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nuestros hermanos que hemos venido a esta fiesta con fe, que San Juan en Bautista le dan bendiciones a nuestro pueblo, en especial a cada uno de nosotros también. Salud y trabajo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos también por tus hijos adornantes por Juan Bautista Pichihua Danos, Basila, llamó a Juan. Bendícelos a estos hijos tuyos que han agarrado este cargo a San Juan para que hagan su fiesta con fe y con amor. Lo que hayan gastado en esta fiesta devuelvo los siento por uno a toda su familia y a a sus padrinos en el matrimonio. Roguemos al Señor a nuestros hermanos del diputado, de todos, también bendícenos esta ofrenda que hacen a San Juan el Bautista, que hacen también ¿no? por, por el progreso de nuestros pueblos, sus costumbres, ¿no? que también para ellos la bendición entre. Roguemos al Señor. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos a tomar así. Santo, santo, santo es el...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 lo dio a sus discípulos diciendo tomar y comer todos de porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Señor mío y Dios mío te amo y te adoro sobre todas las cosas del mismo modo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 a cuántos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tus hijos adornantes, por Juan Bautista y Chivo por Vasilla y Amohan por sus hijos, por sus familiares de cada uno de ellos. En este caso, a San Juan de López. Bendícelos a cada uno de ellos y a nuestros hermanos diputados, que están también aquí, que ofrendan a San Juan y a nuestro pueblo en sus costumbres. Bendícelos a cada uno de ellos y a toda su familia, a todas nuestras autoridades presentes, a toda la comuna del pueblo de Pai, residentes de distintos lugares que hemos venido. Que San Juan nos bendiga a todos, y de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro arzobispo salvador, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévalas por Cristo, con él y en él. A ti Dios Padre Potente, en la unidad del Espíritu Santo, todo y toda gloria, por los siglos de los siglos, llenos de alegría, por ser hijos de Dios. Digamos todos juntos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre de Cristo.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 Y concedo la paz en nuestros días, para que Dios, por tu misericordia, vivamos siempre en libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú es el reino, tú es la gloria, por siempre Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo. Mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe y la iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que es y reinas, por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos un abrazo de la paz. a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres a mi casa por una palabra tuya bastará para sanar ya les he explicado anoche qué cosa era esto ¿no es cierto? El cuerpo de Dios ¿sí? Amén cuerpo de Cristo Amén cuerpo de Cristo Amén Alemán, los que van a comordar Amén. Amén. Amén. Amén Cuerpo de Cristo Amén Cuerpo de Cristo Amén Cuerpo de Cristo Cuerpo de Cristo Cuerpo de Cristo Cuerpo de Cristo Cuerpo de Cristo Cuerpo de Cristo y Un fuerte aplauso a nuestros hermanos músicos, sus talentos, que también honran a San Juan A Ahora el otro músico. ¡Canta, cállate! Can Yo soy especial el presentes eh, eh, también cargantes de votantes de nuestro patrón turín eh, cada uno de ustedes mis felicitaciones como de votante de nuestro señor san juan bautista quiero pedir solamente su bendición padre Señor San Juan Bautista, derrama tus bendiciones hacia, hacia mi hogar, hacia mi familia, hacia mi madre y hacia mi suedra, hermanos, a todos ellos derrame su bendición. También, no solamente a ellos, Padre, a todos nosotros, únenos. Que no haya odio, rencor. Una sola organización debe haber en este distrito tan lindo. Señores autoridades, ustedes también tengan conciencia, unirse entre autoridades. También pido para toda la comunidad su bendición, Padre. Toda la toda la comunidad de Paico. Padre, gracias. La promesa que te he hecho he cumplido. Señores, con esto he terminado y les invito a mi humilde hogar a todos, todos los presentes que están en esta en esta plaza de armas, ¿no? Nuestro patrón acompañando en procesión. Están invitados a mi humilde lugar. Muchísimas gracias, señores. the way this fence